En el mes de diciembre hubo cancelaciones por más de 6.000 vuelos en el mundo y República Dominicana obviamente se vio afectada. Tuvimos cancelaciones en la última semana del mes de diciembre eh, que afectaron nuestras proyecciones en un 20% y a inicio de enero. Después de la primera y segunda semana del mes de enero repuntamos eh, con fuerza eh, y al final... Nuestro país fue afectado por la tormenta de nieves que hubo en los Estados Unidos, donde se cancelaron, como ya dije al inicio, 15 vuelos en Punta Cana, 23 en el aeropuerto de las Américas, 16 en Santiago y 13 en Puerto Plata. Los vuelos cancelados en Punta Cana fueron desde Toronto, Filadelfia, Newark, Boston y el John F. Kennedy de Nueva York. Los vuelos cancelados de las Américas fueron de Orlando, Boston, eh, eh, Cuba y de John F. Kennedy fueron 12 cancelaciones. Pese a todo esto, la República Dominicana terminó el mes de enero con 530.956 extranjeros, un número que refleja la recuperación del turismo como en los viejos tiempos, 159% más que enero del 2021, igual a un 95% de enero del año 2020, que fue uno de los mejores enero de la República Dominicana. Seguimos proyectando 7 millones de turistas para el año 2022 y reitero, como dije en el inicio, mientras el mundo cerró, la República Dominicana abrió pensando en los empleos, pensando en los pequeños emprendedores, en los dueños de restaurantes que tenían préstamos y iban a perder sus negocios, pensando en la inversión extranjera y hoy en día el mundo está siguiendo los pasos de la República Dominicana y somos un ejemplo y el país número uno de la recuperación del turismo. Me gustaría que el presidente de Azonadores dé su opinión de los resultados que estamos presentando en la mañana de hoy. Eh, ministro, y yo quería también destacar que esa aceleración que usted hace, que es muy importante, no lo decimos nosotros, sino que incluso lo dijo públicamente el secretario general de la OMT en el marco de Fitur. Destacó que República Dominicana era probablemente el país que mejor ha recuperado su sector turístico. Y esto, señores, no es casualidad, esto es el resultado de toda una estrategia, de toda una alianza público-privada que nosotros hemos venido a asignar. Y como bien dice el ministro, mientras otros países tomaron una actitud pasiva frente, frente a la crisis sanitaria, República Dominicana tomó una actitud proactiva. Tenemos un problema, pero vamos a buscarle soluciones, porque el sector turístico para República Dominicana es demasiado importante. Y hoy estamos viendo los frutos de todo ese esfuerzo y toda esa alianza público-privada. El hecho de que nosotros hayamos cerrado el año 2021, casi 5 millones de turistas era algo impensable a principio de año a principio de año y el hecho de que hoy estamos contando con tasas de llegada de más de medio millón de turistas llegando, también es una gran asa, incluso tomando en cuenta que el segundo generador de, de demanda para nuestro turismo en Canadá que todavía se mantiene cerrado. O sea que nosotros estamos totalmente confiados que en el transcurso de las próximas semanas y meses, cuando ya los demás países empiecen a reactivarse, República Dominicana será eh, mantendrá las tasas de llegadas y nosotros realmente, señores, tenemos muchas expectativas positivas, no solo con las llegadas, sino también incluso hasta con inversión. Quiero destacar también que nuestra participación en FITUR hace dos semanas fue estelar. El hecho de que República Dominicana no solo haya sido país socio, sino que hayamos contado con la presencia de nuestro presidente liderando esa comisión público-privada realmente nos destacó y el interés que tenemos no solo de tour operadores en enviar turistas sino también de inversionistas en venir a invertir al país es realmente sorprendente, de manera que yo quiero eh, felicitar a los ministros por liderar todo este proceso y a todo el equipo que le acompaña a usted y obviamente a todo el sector privado en general que realmente ha sido un esfuerzo en conjunto Expedia responsable en el año 2021 de más de un millón de extranjeros hacia República Dominicana, nos dio los números que lo que ha afectado el Omicron, la cancelación de vuelos, cancelaciones de diques aéreos y la tormenta de Estados Unidos, coloca a República Dominicana en más 137% con relación al 19% con ellos y a México en más 121%. Es decir, que como sea, dentro de la crisis que ha afectado a toda la región, República Dominicana sigue puntero en las principales plataformas de reservaciones y de compra de disques y de hospedajes en el país. Lo que podemos ver aquí también que por el Indique, una decisión tomada en este gabinete de turismo, con aeroportuaria, migración, aduana, el sector privado, el IDAC, tenemos una conectividad ...con los extranjeros impresionante ...y solo en el mes de enero... ...encuestamos 20.000 extranjeros... ...el 92% de los extranjeros que entraron... ...a República Dominicana en el mes de enero... ...estaban vacunados, 92%... ...y la satisfacción de esta encuesta... ...de los extranjeros en el país... ...fue de 4.4... ...si fuéramos un hotel... Estamos en cuatro estrellas y media. Buenos días, ministro. Robert González, Medios enfocados. Ministro, aprovecho su presencia y del, del gabinete de turismo y el sector privado. Recuerdo que en Fitur también se informó de un importante cónclave de turismo de inclusión en República Dominicana. Por primera vez escuchamos una actividad de este tipo en nuestro país. ¿Cómo impactará esto a República Dominicana y cómo marchan los aprestos para la misma? Parte de la visión estratégica y unificada que tiene el Gabinete de Turismo, el Ministerio de Turismo y a Zona Ores es que ya en el mes de noviembre nosotros en Chicago firmamos un acuerdo con unos asesores y consultores de una ONG estadounidense que son expertos en desarrollar estrategias de turismo incluyente y han trabajado en varios países, y solicitamos que vengan ahora en el mes de febrero a firmar un acuerdo con República Dominicana y incluyendo turismo, el Ministerio de Azonadores. En adición también me gustaría que sea el mismo presidente de Azonadores que exprese que Azonaores tiene una iniciativa de una feria de turismo incluyente que firmamos allá en Fitur. Dominicana, los representantes tanto oficiales como del sector privado de todo Iberoamérica. Y la idea ahí es nosotros promover políticas de inclusión en el turismo. Y la filosofía que tenemos aquí como en, en nuestro país es que República Dominicana está abierta a todo el mundo. Cualquier persona, independientemente de su condición física o intelectual, debe de poder disfrutar del turismo en República Dominicana y nosotros del sector oficial y del sector privado vamos a crear las condiciones para lograr eso.